consultorios médicos martínez cooperativa de camionetas mixtas la vega muebles edu tapicería clínica dental san francisco intercom internet por fibra óptica qué tal amigos un gusto reencontrarnos acá en el espacio la noche de hoy y como siempre nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes estamos en un programa más de escenario y como siempre los días miércoles está allá para acompañarnos nuestro compañero Ramiro Narváez y también nuestro invitado Arcesio Torres, quien el día de hoy nos estará comentando, nos estará también eh, dando a conocer eh, algunos eh, puntos importantes de una de las parroquias del Cantón Espíndola. Mi estimado Ramiro, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado también para esta noche especial. Y hoy vamos a recibir nuevamente a Arcesio Torres, guía turístico, promotor cultural de este hermoso Cantón Espíndola. Esta ocasión nos vamos a viajar por ese lugar maravilloso, tan bonito como es la Parroquia 27 de Abril, también conocida como La Naranja. Arcesio, bienvenido. Gracias, Ramiro. Gracias a ti, Leonardo. Saludaros a ustedes y también a nuestros amigos que nos ven y nos sintonizan estos medios de comunicación. Como tú dijiste, Ramiro, vamos, hoy nos vamos a referir a la parroquia 27 de abril, o también conocida como la naranja. Arcesio, cuéntanos entonces de lleno. Esta... Vamos, vamos directamente a conocer eh, dónde, en qué tiempo se originó, se hizo parroquia, eh, quiénes a, a lo mejor tú recuerdes que estuvieron en ese momento importante de parroquialización. Bueno, esta, esta parroquia se crea mediante el ministerial número 124 del 12 de febrero de 1985. Pero los dirigentes eh, de, de barriales eh, decidieron eh, tra trasladar la fecha de, de festejo al 25 de mayo. ¿Por qué? Porque en febrero, aquí es régimen de costa, los estudiantes no no asisten a las clases, no podía hacerse los desfiles, que es característico en estas fechas. Quiero trasladar al 25 de, de mayo de, de cada año para festejar a, a esta parroquia. Esto se hace efectivo gracias a la Asociación de Trabajadores Cunduriaco, que, que es una asociación bien formada en esta, en esta edad. Y por la precooperativa San Pedro de Naranjito, eh, que es una, una asociación también de, de ciudadanos de, de este sector que se reunieron. Ellos fueron los que intercedieron para que se eh, eleve a parroquia estos sectores eh, uh -huh. de aquí que comprende la naranja. Y para hablar de la naranja también nos debemos de referir a Cunduriaco, que era la hacienda de los señores Següürenes, quienes... Eh, eh, decidieron eh, ponerle nombre de La Naranja porque aquí había un corralito donde hoy es la, la ciudad de uh -huh. La Naranja, la cabecera parroquial. Eh, había un corral que le llamaban el Corral de Naranjito. Aquí uh -huh. se, se hizo, se construyó la iglesia a base de adobe y teja, y luego fueron construyendo casas a su alrededor. Y ahí ya le pusieron, en vez de ponerle el corral de naranjito, ya le dieron la naranja, de ahí el nombre de la naranja. y se quedó con ese nombre de la naranja. Bueno, sí, todo lo que es la parroquia es eh, la parroquia 27 de abril. Y la naranja eh, está denominada la parte a la cabecera, ¿no? Parroquial. Así es, así es. La, la, toda la parroquia en sí es la 27 de abril y lleva 27 de abril porque es la fundación o la creación del Cantón Espíndola. Mm. El Cantón Espíndola se crea un 27 de abril de 1970. En honor a esta fecha le pusieron parroquia 27 de abril, la naranja. Pero es más conocida eh, por la naranja. Así que, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué encontramos acá en la naranja? ¿Cuáles son esos atractivos? que hacen que la gente pues vaya, que se enamore también de este lugar de nuestra provincia. Esta parroquia, junto con su clima, tiene la amabilidad de su gente, entonces se conjugan para eh, ser una parroquia atractiva hasta, hasta los visitantes. Es así que tiene también Balneos, está rodeada por dos ríos, el río Las Limas y el río Pindo. Donde son aguas, eh, aguas frescas, aguas puras? ¿Qué puede la gente ir a...? a bañarse, uh -huh. a disfrutar con su familia. Eh, hay, por ejemplo, el balneario de las Limas, donde también se puede jugar el boli, se puede jugar el, el indoor fútbol. Eh, en sí, deporte es... y también pegarse un baño en las frescas aguas del río. Y el balneario de, de las Juntas o de la Unión del río Pinto con la quebrada de Volcán Cocha. También es un lugar muy atractivo, se puede admirar las aves, todo esto. Hay un mirador que se llama Las Choras. Es un cerro, una elevación que de ahí se vear igual a los cantones de Calvas, Quilanga, Gonzanamá, Espíndola y también al, al, hasta la vecina por ahí, eh, eh, provincia de Yabá, Perú. Eh, otro de los atractivos también se puede podemos nombrar la posa del, las pozas del Guabo. Es un es una quebrada, riachuelo que fue minando con sus aguas, o tal vez manos mágicas, hicieron unas pozas, una especie de pailas, donde, donde se, se laguna el agua, también puede uno irse a bañar, a disfrutar también con la familia. Y quizás son poco conocidas estas pozas, porque no se ha dado el interés, no se le ha dado la... la difusión, la, la promoción. ...la respectiva eh, transmisión de estos datos, de dónde quedan, cómo, cómo poder llegar. Pero eso es muy bonito, es muy atractivo para quienes... A visitar eh, aquí es eh, eh, bajo la vegetación donde puedes, igual, encontrar aves, eh, orquídeas, eh, melias o huicundos. En fin, disfrutar de la naturaleza pura. Mm, qué interesante. Estamos eh, tratando de ir imaginando, viviendo, recorriendo imaginariamente lo que nos está contando Arcesio. Bueno, estamos también con un poquito de dificultades con la conexión de nuestro invitado, pero eso es parte pues de esta realidad de, con la tecnología. Así que, eh, Leonardo, ¿tienes alguna inquietud en este momento? No, todo muy bien, escuchándole con atención y justamente pues ya ya toparon el tema de dónde provenía el, el nombre de esta importante parroquia. Y bueno, Arcesio ya nos eh, viene comentando y me imagino también de que eh, hay la referencia de apellidos, eh, también en cada una de las parroquias. Uno de ellos, ¿cuál, o ¿cuáles son los más relevantes apellidos en la parroquia 27 de Abril, conocida como La Naranja? Bueno, aquí los, los apellidos que predominan son los el apellido Correa, el apellido Guarnizo, eh, el apellido Castillos, el eh, hay cumbicos también, que son los más numerosos, y por eso la familia eh, de los Jiménez, que son un apellido que, que predomina incluso en, en todo el cantón Espíndola. Eh, se me van otros apellidos, pero estos son los más importantes, los más, los más numerosos que se puede decir, que han dado también lustre a esta, a esta parroquia. También hay los Cango que... Eh, son, son personas, son familias que luchan por su pueblo. Es una de las parroquias que más ha sobresalido en el aspecto urbanístico. En bastantes eh, habitaciones, bastantes y bonitas eh, eh, casas. Entonces, la, una, como digo, es una de las parroquias que más urbanísticamente urbanísticamente. Tiene bastante movimiento, hay bastante eh, comercio aquí en esta parroquia. Importante importante esto saber de que es un, un centro también comercial donde converge, eh, me imagino, gente también del vecino país del, del Perú y todo esto también contribuye al crecimiento eh, económico también de, del sector. Sí, aquí también en la gente, los, los vecinos del Perú incluso vienen por trabajar, para trabajar en, en el aspecto de la agricultura. Eh. Son muy buenos para, para deshiervar, todo eso. Y ellos se, se vienen siempre a trabajar para eh, así tener el sustento, para ir a, a su país, a dar a sus familias eh, este, Esta parroquia es eminentemente agrícola ganadera, donde se cultiva eh, el maíz en gran cantidad. Eh, partes bajas que tiene el riego, entonces ellos eh, pueden cultivar todo el tiempo. No es como otras parroquias que no tienen el riego, que son... Eh, que son más que un poco, y aquí no se puede, no pueden hacer el riego. En cambio, en esta parroquia sí hay una parte que hacen el riego y pueden cultivar, como digo, maíz, fresa, zarandaja eh, y maní, todo eso son productos, la caña de azúcar, son productos que, que se cultivan y, y en gran Bueno, sin duda, tal parece que el apellido Jiménez es el que predomina en, este, en esta parroquia, Arcesio. ¿Qué otros apellidos eh, que son como que, que suenan ¿no? acá y que se que siguen pues en esta parroquia? Sí, hay hay algunos más, algunos otros apellidos, como los Guarnizo, como digo. Eh, hay los Torres también, que son un poco numerosos. Uh -huh. eh, hay Ontanedas, eh, Garridos, eh, que forman parte de esta parroquia y, ¿Y cómo y cómo es, es una, sí? una una parroquia cómo es en sí la gente ¿Perdón? cómo es su, su carisma ¿Cómo, cómo es el compartir el convivir entre es, todos es acá? muy amable es muy muy acogedora es, es la gente es muy cada parroquia tiene uh -huh. sus su, su, su patrón el San Pedro eh, donde se le celebra el 29 de junio de cada año, se celebra la fiesta religiosa comercial en honor a su patrono de, de esta parroquia. ¿Hay alguna festividades experiencia? Como las de la parroquialización. ¿Hay alguna experiencia, algún testimonio de la intervención de ese patrono en algún milagro que haya hecho en alguna persona, en alguna familia acá? Eh, lo, los habitantes, sobre todo de esta parroquia, le, tiene, le tienen fe, son eh, muchos los testimonios de, lo, de los milagros que, que les ha hecho es la, la imagen la, en, la, en esta vocación de, de San Pedro, uh -huh. con su, su capilla que, como digo al inicio, fue de, de adobe, ahora es una, una elegante capilla que tiene en el sector, eh, se eleva junto al, al parque central, a la plaza central y donde van los devotos a, a dar sus oraciones y también a, a hacer sus peticiones para milagros y que les conceda este patrono. También tienen, tienen la, la fe en la Virgen del Cisne, que se celebra también igual la fiesta en, en el mes de agosto. Eh, como digo, es el, la gente concurre bastante, es, es muy numerosa la, la, la población de aquí, de, de esta parroquia. Y hay residentes en Todas las provincias y en todo el mundo también que han salido y ellos son los que envían su dinero, envían sus empresas y se han construido, como digo, hermosas casas, hermosas habitaciones y está agrandándose muy bien el pueblo y queda muy bonito. Es muy bonito para visitar. Con respecto a la gastronomía, a la comida, ¿cuáles son los platos que predominan en esta parroquia? Bueno, la, en la gastronomía se debe mencionar el maíz. El maíz es uno de los, de los ingredientes principales de esta gastronomía. Eh, se consume mucho el mote. Eh, es muy común ver eh, en, en, en las casas, sobre todo en el sector rural, eh, ollas de, de barro o de aluminio eh, cocinando el mote. Eh, uh -huh. Esta la tienen para, para hacer eh, ya sea el desayuno, almuerzo y la merienda. Eh, la preparan la chuchuga que es a base del maíz igual con un poco molido, eh, añutado un poco y eh, la, la hacen como con una sopa eh, también consumen el sango que es el, el matambre también que es el maíz tostado eh, otro de los platos típicos es la, la gallina criolla aquí es muy común en el parque central hay señoras que preparan esta gallina criolla ya sea en sopa y también en, en, en seco o uh -huh. ahornado en, en la gallina criolla es muy exquisita, muy rica y aquí como digo eh, preparan casi todos los días y uno puede ir a comprar y eso incluso es, tiene precios módicos 2.50, uh -huh. 3 dólares que vale un, de, con gallina criolla una buena, una buena pierna una buena pechuga de, de gallina uh -huh. criolla y puede venir nomás y... hay, hay también la frita fritada con, con mote, fritada con yuca que igual eh, así como en otros lugares también aquí se prepara y tiene el consumo diario, de diario, pelan chanchos chanchos incluso criollos que es otro, tiene otro sabor de, de los de granja que se dice entonces uh -huh. la, la con... sabor de esta carne es muy exquisita Algunas prácticas ancestrales que se mantienen Hay aún el, el, el telar de cintura en algunas partes todavía se consume. Igual era, la molienda, ahora ya no se hace con bueyes, se hace con asémilas. Y, y justamente antes de llegar a, a la, la ciudad de la, la, la cabecera parroquial, hay mm. un señor que, que tiene la, la molienda y ahí cada vez se lo ve moliendo con, con asémilas ahora. Y mm. es muy bonito deleitarse con... Con, ya sea con el jugo de caña o guarapo, que se llama comúnmente, o también la cachaza, que es el, el condimento, la caña cuando ya hierve, antes de, de pasar a miel y después a dulce. Son son pasos que da este jugo para, para transformarse de, del jugo de la caña hasta la panela. En cuanto a actividades recreativas, de pronto se, se mantienen todavía estos juegos, algunos juegos tradicionales. ¿Qué es lo que usted ha podido ver que todavía se mantiene, se realiza, se practica acá? A personas, eh, sobre todo en la tarde, como es un poco cálido en la naranja, sobre todo eh, en las tardes. Gente este, juega mucho casino. El casino, el rumi, eh, son juegos eh, de cartas que, que la gente por las tardes se reúne en las habitaciones para hacer estos juegos. Porque en la mañana salen a trabajar muy temprano, salen 6 de la mañana, cinco y media, y ya van a trabajar a sus chacas a sus 3 de la tarde para ir a distraerse también. Es muy común también aquí en las tardes el juego del boli, eh, del también, o, o fútbol sala, que se llama, uh -huh. y esos son los deportes que más se, se practica como, como actividades aquí uh -huh. en esta parroquia. ¿Y cómo está el, el, la vía, el de acceso? ¿Cómo se llega a, a vivir para conocer, para disfrutar de lo que hay acá en La Naranja? Bueno, de, de Loja hay turnos cada dos horas de la Unión Cariamanga, la Loja también, dos turnos. Y se puede venir por De Loja, Catamayo, Gonzanamá, eh, Cariamanca. Y venir hasta el río Uinto. De ahí hay la Y al Ingenio. Y a la otra Y son este, vías asfaltadas. En la otra Y se entra al lado derecho, se entra a la vía asfaltada. Como y los turnos también van a la naranja. Entonces, puede venirse directamente a la naranja. Se queda ahí en, en un bus, el sea, de la... En la, en la Cooperativa o de la Unión Cariamanga. Y también hay otro, otro circuito que se puede hacer de Loja, Catamayo, Gonzanamá, Quilanca, Río Pío, y entrar también a, a la Parroquia de la Naranja, o a, o la Tierra de la Naranja, la, la, la, la ciudad de la Naranja. El la 27 de abril comprende mucho más. Muy bien, Arcesio, es importantísimo todo lo que nos ha contado en esta ocasión. De pronto, si ¿sí tiene algo más que agregar? ¿Alguna historieta que usted ha escuchado, contada propia del sector? ¿O algo que nos deje como mensaje ya en la parte final? Bueno, como... A la hacienda Conduríaco, eh, Los dueños, los o los dueños de estas haciendas, eh, les daban como como pago a cada uno de los habitantes, ya sea por donde paraban su casa o por cultivar eh, sus tierras, las tierras de los patrones, tenían que pagar 15 días de, de trabajo en sus haciendas. Entonces ellos tenían mucho trabajo solo con el alquiler de, de sus tierras, de sus terrenos. Y también incluso las mujeres, eh, las mujeres que que estaban embarazadas, también tenían que prestar 15 días de, de trabajos, para, ya sea para cocina, para, para las mincas y, y las mujeres que daban a luz también tenían que pagar esos 15 días, entonces no se salvaban, no, ya sea nadie. embarazadas o dadas a luz, tenían que ir a pagar ese tributo a los jefes eh, para, para, como digo, ya sea donde vivían, donde era, como era prestado, sus tierras, donde vivían o donde sembraban eh, sus cultivos. Eh, esto es una, una historia quizá un poco, un poco dura para, para quienes habitaron aquí, porque como digo, ellos tenían, eran un poco esclavizados de, de quienes eh, eran sus patrones. Pues fíjese, ¿no? Cómo ha sido nuestra historia, la historia de nuestra gente, nuestros pueblos y que mucha gente hoy en día pues desconocen o quizá desconocemos inclusive, pero gracias a personas como usted que nos permiten pues viajar a esos momentos, a esos tiempos, a estos lugares y que nos engrandece muchísimo por, por ser parte de esta tierra, porque hemos crecido, hemos vivido eh, pues acá en, en Loja, en nuestra hermosa provincia de Loja, particularmente pues, en el Cantón Espíndola, quienes enviamos un saludo cordial a propósito a nuestros amigos de la parroquia 27 de abril, La Naranja, porque sabemos que están pendientes de lo que usted esta noche ha, ha contado y muchos seguramente revivieron esos momentos, esas historias. Así que le agradecemos a Arcesio por habernos acompañado una vez más, por llevarnos a pasear en esta ocasión por La Naranja. Un abrazo fuerte para usted, muchas gracias, y el próximo miércoles estaremos con otro recorrido. Eh, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, y a todos los que nos ven en estos medios. Eh, sí, el próximo miércoles los invito y los invitamos para que nos sintonicen y nos vean, que estaremos hablando de otra de las parroquias de nuestro cantón Espíndola, la parroquia El Ingenio. Pues qué bien, entonces ahí está la invitación. Leonardo, no es más, terminamos el programa. Gracias a nuestros amigos que nos han acompañado y pues mañana estaremos con otro invitado, a esta misma hora por este mismo canal, así que que la pasen muy bien, un abrazo fuerte esto fue escenario, rostros que dejan rastros aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario, escenario. rostros que dejan rastros